en ilustrador cuando creamos un documento para la imprenta vamos a crear estas marcas de sangrado pero si no la necesitas te vas al menú archivo eliges configuración de documento donde dice sangrado vamos a poner cero ojo tienes que darte cuenta que la cadenita se activa y damos clic en ok <música>